Enfoque positivo, me tomo solo un minuto, reflexiono sobre cómo puedo cambiar lo que parece negativo en algo positivo, suelto cualquier pensamiento negativo, alivianando el peso de mi mente, me siento leve internamente, focalizo mi mente en lo positivo, visualizo el problema y elijo verlo como un desafío. Visualizo los errores y los veo como oportunidades para aprender. Sintonizo mi mente en una actitud más positiva. Mi día comienza a cambiar.